Su ponencia es sobre un modelo de negocio socialware social basado en Pétalo. Él es Rodolfo Tiesler y me mandó su, su biografía ayer por email. Rodolfo es socio director de Brantor, empresa malagueña dedicada al desarrollo de soluciones virtuales de negocio y creadores de la plataforma socialware Pétalo. Hola. <risa> Bien, eh, solo hace falta ahora que salga mi presentación. Bueno, yo tengo un reto importante. En los ensayos me pasé el doble del tiempo del que tenía. He intentado reducir al máximo eh, las slides. Eh, aún así, eh, posiblemente me veáis un poquito acelerado. No es el tema del... Digamos, sino que es que me guste. ...me gustaría contar todo lo que tengo que contar... ...el, el objetivo de la presentación como veréis es ligeramente diferente... Eh, ...si logro captar vuestro interés por mi parte pues estaré satisfecho... ...y si no, si os gusta el cine... ...pues espero que al menos disfrutéis con los fondos de pantalla que he preparado... ...de acuerdo... ...bueno... ...el... ...magnífico... ...bien... ...no sigue... ...de acuerdo... El propósito es fundamentalmente eh, captar interés entre profesionales y pymes eh, que en un momento dado pues, quieran establecer una colaboración eh, basada o digamos sobre una plataforma en la cual llevamos cuatro años trabajando y que tiene como objetivo de alguna manera eh, trabajo eh, o hacer que el trabajo se haga en modo social. ¿De acuerdo? El tema desde el punto de vista de lo que es eh, fundamentalmente el tiempo, pues me impide de alguna manera eh, poderos eh, profundizar sobre lo que es la plataforma Pétalo. Eh, no obstante, pues le daremos una vuelta, ¿de acuerdo? A partir de ahí, eh, bueno, ya estaré en condiciones cuando queráis, los que estéis interesados en, en detallar el máximo posible, porque pensar que, bueno, que... Una de las gracias que tiene Pétalo es que cuando tienes que de alguna forma implementarlo en el cliente suele tardar una media de cuatro horas en explicarle todas las funcionalidades, lo cual suele ser un poco desde ese punto de vista complejo. Bien. Bueno, partimos de la siguiente premisa. Eh, por una parte eh, está lo que ahora mismo se suele estar llamando la empresa en red o el social business y lo que yo vengo de alguna forma a centrarme es en la empresa social, ¿Eh? fundamentalmente estamos hablando del paso siguiente, se está viendo que la gente, a, a, digamos, eh, además de gastar su tiempo a gusto en Facebook, en LinkedIn y en todo lo demás, bueno, pues que de alguna manera está aprendiendo a trabajar, a comunicarse, a conversar eh, de una forma distinta y que esto, pues llevado a la propia empresa, eh, pues puede incrementar incluso lo que es la productividad. Este es el objetivo que de alguna forma persigue eh, la plataforma Pétalo. De acuerdo con ello, la idea parte en el 2008 y bueno, el concepto es un concepto de principios de los 90, es un concepto anglosajón, es el concepto de comunidad de práctica y como podéis leer ahí, la comunidad de práctica es el ...todo aquel grupo de personas que comparten un interés... ...o una pasión por algo y aprenden sobre ello... ...en la forma en la que interrelacionan entre sí... ...de acuerdo, esto fue lo que me motivó de alguna manera... ...a diseñar lo que era la plataforma pétalo... ¿Mm? Eh, ...desde ese punto de vista, el ejemplo clásico... ...y por eso aparece aquí algo que no es una película... ...que es una serie, pero que... es ...el ejemplo clásico es en las enfermeras en un hospital... ...normalmente quedan entre ellas para desayunar por la mañana... Eh, en ese desayuno ellos, ellas comparten sus intereses, o sea, comparten sus experiencias, el enfermo que tiene en tal habitación, en la otra. Bueno, pues eh, en esos desayunos ellas aprenden mucho más que en N cursos de formación que puedan recibir. Este es el concepto desde el punto de vista de lo que es la comunidad de práctica. Para ello, la comunidad de práctica tiene un ciclo de vida concreto que veis aquí, por una parte... Eh, comienza con la experiencia, esa experiencia eh, de alguna forma se enriquece por la propia interacción entre los expertos, de ahí se llega a una contribución a lo que es la comunidad, esa contribución nos permite ya el poder ir definiendo la forma, el saber hacer de las cosas y de ahí podemos ya definir cuáles son las best practices, cuáles son las mejores prácticas de ese interés que nos une o de esa pasión ...o desde ese, de ese punto de vista objetivo... ...que de alguna forma reúne a la comunidad... ...eso de alguna manera también... ...pues nos permite el poder formar a personas... ...a meter nuevos miembros en la comunidad... ...somos capaces de, cap de, de, de generar esa capacitación... ...y de esa capacitación... ...pues el propio individuo se realiza dentro de la comunidad... ...y ese conocimiento se difunde... ...y se genera nuevo conocimiento... ...a través de esas nuevas experiencias que los propios expertos y los nuevos expertos pues, van enriqueciendo y el ciclo de alguna forma funciona de esta manera. Aquí podéis ver que no cabe ninguna duda. Esto fue lo que de alguna manera ha sido la base de pétalo de la plataforma y como podéis ver, tiene muy claro que en una comunidad de práctica la gallina siempre existe antes que el huevo. O sea, si no hay expertos, no puede haber comunidad de práctica. Como decía, el vistazo va a ser muy general a todos los efectos Pétalo eh, Es una plataforma que para vosotros, si la vieseis, pues sería un mix entre un portal y eh, una red social, eh, que tiene un gestor de contenidos propio, pero que de alguna manera está diseñado para que eh, se pueda adaptar a otros elementos siempre y cuando se respete el corazón, que es la red social. ...la red social, que tal o lo que utiliza el individuo o la persona... ...es como la base sobre la que se nutre en ese sentido... ...todos los sistemas de comunicación, de información... ...y de gestión del conocimiento... ...pero si en un momento dado toda la parte de portal... ...en vez de hacerla con nuestro propio CMS... ...se quiere poner y trabajar con Joomla, con Drupal, con Wordpress... Estamos absolutamente abiertos en ese sentido. Los pétalos azules son los pétalos principales, son los pétalos básicos, en ese sentido. O sea, no, no se implanta pétalos sin ninguno de ellos, la parte de portal, la parte social y la parte de conocimiento, que veis ahí en las distintas pompas un poco cuáles son las descripciones. En pequeñito aparecen todo lo que de alguna forma pueden ir conformando el, el entorno funcional de Pétalo, ¿eh? no estamos haciendo algo y, y que el cliente vaya rellenando, sino que de alguna manera ya le aportamos ideas desde la perspectiva de cómo esperamos que funcione esa comunidad de prácticas. Y bueno, pues eh, de alguna forma Pétalo, como, como esta plataforma, pues tiene unos servicios, unos servicios que de alguna manera eh, eh, son necesarios, pero que siempre nos adaptamos si el cliente realmente los quiere o no los quiere el que es fundamental de alguna manera es el que le hemos llamado modelados o modelados 2.0 que eh, entiendo que requiere en cualquier caso una mínima consultoría eh, todo lo que es desde ese punto de vista una adaptación conforme vayamos avanzando en lo que sea una posible paquetización o una parametrización pues eso se irá optimizando de acuerdo tiene lo que es la parte del lanzamiento ...el lanzamiento en este aspecto eh, fue algo eh, que de alguna forma diseñó eh, Amalio... ...al que le pedí en su día la colaboración cuando estaba eh, pariendo de alguna forma... ...los servicios alrededor de Pétalo... ...en este aspecto bueno pues ahí está todo lo que muchos de vosotros conocéis... ...todo lo que es la parte de estrategia, la parte del training... ...y la parte de lo que es la dinamización... ...y luego por supuesto si el cliente quiere y le gusta pues bueno obviamente... ...como plataforma es libre, está hecho en entorno LAM... ...y por supuesto el cliente se queda con ella... ...pero si, bueno, si hay un soporte de ese punto de vista detrás... ...nosotros se lo damos y puede llegar incluso... ...y aquí hay gran parte del concepto de la colaboración... ...el outsourcing, o sea todo lo que es la externalización... ...de estos servicios que de alguna manera va un poco en línea con lo que Antonio iba intentando describir antes desde la perspectiva de que el super community manager en realidad eh, en un entorno como este estamos hablando ya de cosas, de palabras mayores, ¿no? O sea, aquí estaríamos hablando del, del enterprise social manager o, o, o alguien que de alguna manera estaría ya en un nivel ejecutivo dentro de, de una empresa puesto que como veréis eh, no estamos hablando de eh, qué vende la compañía, no me voy a Twitter a vender, no estoy hablando de, del social media marketing desde ese punto de vista, estoy hablando de comunicación, de gestión de conocimiento, de temas desde ese punto de vista interno desde el, de, de, de lo que es la empresa. ¿no? ¿Cuál es el mercado? Bueno, pues el mercado que tiene Pétalo son cinco fundamentalmente, por una parte la empresa, por otra parte las asociaciones… ...desde ese punto de vista es muy sencillo... ...las asociaciones casi prácticamente en realidad... ...Pétalo llega y se instala... ...y en realidad hay que, hay que ir capándole funcionalidades... ...y dejarlo más... ...porque le ofrecemos mucho más de lo que normalmente requieren... ...el tema de gobierno, administración pública obviamente... ...todo lo que es el aspecto de la educación... ...y la parte de eh, deporte, turismo, entretenimiento... ...todo aquello que de alguna manera... ...podáis entender que ahí... Recordando el concepto de lo que era una comunidad de práctica, puede estar una comunidad de práctica. ¿De acuerdo? Bien. De todas formas, eh, hay mucha gente que ahora mismo pues, puede pensar esto es como el Yammer o, o, o, o algunas otras que están por ahí. Evidentemente, eh, hay parecidos en muchos casos. Esto no tiene nada que ver con NIN, ni muchísimo menos. Estamos hablando de un tema. ...mucho más serio, perdonad que use la palabra serio... ...en el aspecto de que ahora veréis... ...que una empresa es quizás más complicado... ...meterlo en un entorno de trabajo social... ...que una comunidad, desde ese punto de vista de gestión... ...y aquí lo que importa no es que otros tengan la idea... ...o que otros, porque eso pasará siempre... ...que otros piensen lo mismo, que te la copien... ...eso no importa, lo importante no es el qué... ...lo importante es el cómo, ¿de acuerdo? ...y desde ese punto de vista... Bueno, pues yo podría estar hablando muchísimo tiempo al respecto de, de, de, de nuestra plataforma. Bueno, aquí hay una serie, eh, perdonad ya aquí que haya así bastantes letras, pero bueno, tenemos los grupos anidados, los grupos son una parte fundamental en cualquier red social, vosotros lo sabéis, pero bueno, si yo soy capaz de decir que mi empresa tiene divisiones, que si las divisiones tienen departamentos, que los departamentos tienen áreas, esos son los grupos anidados, ¿de acuerdo? Eh, hay un canal de microblogging micro tipo Twitter muy especial, o sea, cuando tú entras ya a pertenecer a trabajar, ya va siguiendo al jefe, todo el mundo sigue al jefe, pero por obligación no es posible no seguir al jefe. O sea, quiero decir, hay una serie de aspectos que igual rayan un poco la línea de la filosofía del espíritu libre... ...como pongo aquí, podemos tenerlo todo el entorno libre... ...pero también podemos llegar al control absoluto gran hermano... ...o sea, hemos llegado incluso a, a preparar pétalo ...para que nadie pueda subir o publicar nada... ...sin que haya una revisión previa... ...bueno, esto fue motivo de la primera instalación en empresa... ...que tuvimos la gran suerte de pasar de un extremo al otro... ...hasta que ya se dieron cuenta de que efectivamente... ...había que abrir la mano en muchos aspectos... ...hay un modelo de contribución e incentivación... ...por lo cual la empresa conforme va contribuyendo el conocimiento de la persona y además es valorado el conocimiento por el resto de los compañeros, pues puede establecer sistemas de contribución, bien desde el punto de vista remunerativo, bien desde el punto de vista de premios, etcétera, etcétera. Tenemos lo que es la Toolkit 2.0, que de alguna manera te comunica con el exterior. Hoy se usa el Skype para lo que es la videoconferencia, mañana puede ser eh, con Google+, pasado puede ser otro. Entonces, tenemos que darle o dotarle a la plataforma de esa capacidad de cambio, de esa posibilidad de ir adaptándose a esos cambios que están por venir y que de alguna manera vas tú mmm, mmm, viviendo en el día a día y cambiando también de herramientas. Tiene una agenda compartida a tres niveles, el de toda la organización, el de tu área o departamento y el tuyo propio como individuo. Hay un dashboard que es el elemento principal de trabajo de, de, de la empleada o, de, o, de, o del componente de la comunidad, del miembro. Y está formado por widgets y esos widgets admiten también Mashup desde el punto de vista que podemos ejecutar eh, aplicaciones web dentro de lo que es el propio dashboard o que el propio eh, usuario o miembro se construya ese dashboard con drag and drop. Simplemente. Eh, la idea es adaptar el modelo a la empresa, no que la empresa se adapte el modelo, porque ya hemos vivido eso y eso normalmente en otro tipo de entornos siempre conduce al fracaso. Y bueno, pues eh, plataforma absolutamente abierta, que de alguna manera... Eh, ¿Ya ha llegado? Ah, ¡Qué susto! Bien. Bueno, aquí tenéis gente que seguro que muchos conocéis, ¿no? ...son las personas que de alguna manera pues se están triunfando... ...se están moviendo en el entorno de la social media... ...tenemos al buen amigo Mark aquí entre comillas... ...tenemos al tío Bill... ¿eh? Que, ...que también está por ahí siempre que no deja de... de ...bueno, en fin... ...pero bueno, esto, esto estaría, esta foto de gente así... ...que está implementada en el entorno social... ...estaría incompleta, ¿no? ...yo creo, eh, si falta alguien... ...al cual yo aprecio muchísimo, ¿me entiende ...y que debe estar ahí... De acuerdo, y, y, y de alguna manera, bueno, pues eh, los tres puntos que veía ahí arriba era un recordatorio para que os comentara que ahora mismo eh, estamos viviendo un choque eh, importante entre tres grandes .planeta desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Por una parte está todo lo que es la tecnología ubicua, todo lo que es el tema de los móviles, por otra parte tenemos todo lo que es las redes sociales, todo lo que es la social media y por otra parte el cloud computing que lo abarcará todo. Y, y, y posiblemente vamos a ver unos cambios muy importantes en la forma en la que hacemos las cosas actualmente y, y esto ...que os estoy comentando, entra dentro de ello. La prueba está de que en este verano, eh, bueno, o previamente antes también... ...el gordito este de aquí de, la, de arriba es el de LinkedIn, por si no lo conocéis... Eh, ...este hombre ya ha hecho unos acuerdos con Microsoft... ...para que de alguna manera eh, implementar Office dentro de lo que es LinkedIn... ...para algo será, pensar si no para qué... Eh, ...Microsoft adquirió Yammer al principio, entre mayo, por ahí... ...por una cantidad bastante importante, yo le hubiera vendido pétalo por mucho menos... ...pero bueno, aquí no tenemos el marketing americano... ...desgraciadamente, eh, por otra parte eh, eh, Oracle ha adquirido recientemente en junio-julio... ...una plataforma de desarrollo eh, social media... Y eh, Google, bueno, pues también está, eh, de alguna forma, adquirido recientemente por 450 millones de dólares una plataforma de marketing de social media marketing. El que no compra nada en el tema de social es el, de, el bueno de Marx, porque Facebook está más concentrado ahora mismo en poder posicionarse en el entorno de los móviles, donde está un poquito, eh, de alguna manera, echando de menos ese rol de relevancia que tiene la web. Lo que sí os hablo es que las previsiones para todo este entorno de lo que es la empresa social, las previsiones que hacen los americanos, es que va a moverse un mercado, como veis aquí, de 4.500 millones de dólares para el año 2016. No estoy hablando, os digo, de lo que es la empresa en red, estoy hablando de este entorno de la empresa trabajando en modo red social. ¿De acuerdo? Todo esto, pues de alguna forma, tiene un lado oscuro. ¿Eh? Por una parte... ...y esto lo he vivido con las asociaciones... ...y lo veríais en un partido político... ...o en vuestra propia comunidad de vecinos... ...si yo implanto un social web... ...donde todos podemos participar... ...donde hay un espíritu 2.0... ...donde hay absoluta libertad... ...y cada uno puede mover... ...y votar... ...y generar de alguna forma... ...una dirección comunal... ...eso significa claramente una pérdida de poder... ...para los cuatro o cinco que normalmente... ...suelen llevar o asociaciones... ...o comunidades... ...o países, gobiernos, etcétera, etcétera... ...esto es un lado oscuro porque efectivamente hay miedo en ese punto de vista a este tipo de implementaciones. Por otra parte, podemos tener el caso de la viralidad Facebook, aquello de yo tengo que estar en Facebook, no sé para qué, pero a mí me han dicho que esté, porque ya son muchos millones. Eh, puede pasar lo mismo aquí, ¿no? O sea, es que, que está metiendo el SharePoint y lo está metiendo con, con, con Yammer, o este está eh, en un entorno NewGator, o, o Y al final, bueno, lo importante aquí también es medir, evidentemente, si esa necesidad va a ser real y me va a dar ...cierta competitividad desde el punto de vista de la empresa. Eh, por otra parte, y esto es muy importante, eh, no podemos alinearnos. O sea, si, si las empresas al final acaban internamente funcionando como robotitos... ...todas alienadas, ¿entiendes? Tenemos un problema. La cultura de la empresa, el modelo, es una cosa que las grandes nunca lo van a perder. Y eso lo tiene muy claro. ¿Eh? Y si no, ¿ves cómo nunca la gran banca ha dejado de, de, de hacer... Eh, ...desarrollos a medida... ...o las grandes multinacionales y corporaciones... ...no se dedican a hacer... Eh, ...digamos experimentos desde ese punto de vista... ...sino que todo lo hacen directamente... Eh, ...para ellos... Mm. ...bien... Eh, ...¿qué es lo que buscamos?... ...bueno pues buscamos fundamentalmente... ...el compromiso... ...de montar algo conjuntamente... ...con expertos... ...desde el punto de vista que veis aquí... ...en todo lo que es SMO... ...porque aplicado desde el punto de vista interno... ...es válido totalmente... ...el social media manager... ...o sea... Social Media Management, no, Social Media Marketing, perdón. Y bueno, lo del Flyer, expertos también en lo que es Facebook, en lo que es LinkedIn, YouTube, Google y Twitter, ¿vale? Es que así me quedaba un poquito compuesta la palabra y por eso me la... ...me la inventé... Eh, ...por otra parte gente que ya sé que no hay consultores 2.0 expertos en... ...pero si hay gente experta en recursos humanos... ...gente experta en organización, en comunicación, en gestión del cambio... ...que a su vez les guste el tema de 2.0... ...pues también serían válidos... ...y que quieran meterse en, un, en una línea de trabajo como esta que os planteo... ...por otra parte también lo que serían expertos en todo lo que es usabilidad... ...en el tema de socialware, en monetización, en desinfoxicación y gamificación. Y, fundamentalmente, por supuesto, desarrolladores. Desarrolladores en el entorno LAMP, desarrolladores en el ámbito de CMS, de mini-apps... ...de, de, de eh, digamos, de, de trabajos de widgets sobre, en, en match apps y, y, bueno, de desarrollo sobre API... ...de los grandes jugadores como son Facebook, como son Twitter, etcétera, ¿no? A su vez, esto sería el nivel 1 de compromiso. Desde el punto de vista de nivel 2, eh, profesionales que se van a necesitar, si no puntualmente, eh, para proyectos concretos o se pueden quedar ya, en ese sentido, en el cliente de, de por vida dando el servicio, o serían la parte de lo que son consultores desde el punto de vista de seo eh, todo lo que sería Social Enterprise Management, Community Manager, Content Curator… Eh, También todo lo que es la parte de diseñadores gráficos, fundamental, productores multimedia. Y, bueno, pues todo lo que es dinamizadores, contribuidores, bloggers, microbloggers, expertos temáticos, etcétera O sea, yo creo que aquí el entorno de colaboración, desde ese punto de vista, abarca muchísimo. Eh, si no habéis oído hablar de este tipo de cosas que os comento, eh, podéis estar diciendo, bueno, pero este tío, ¿de dónde sale? No? Bueno, voy a dar un... Un, un, ...un documento gráfico un poquito interesante, creo yo... ...no sé si lo escucharéis. Y si es usted un pequeño comerciante, si tiene una tienda en el barrio... ...y le asusta todo eso del efecto 2000 y los ordenadores... ...esto que le contamos ahora le interesa... ...quedan 239 días para ese caos informático que anuncian los expertos... ...quizá pueda evitarlo. Los ordenadores amenazan con sublevarse a finales de siglo. Llega el año 2000 y todos son problemas. Tallas de ropa equivocadas, facturas que no cuadran o recetas erróneas podrían ser algunos de los efectos de la rebelión de las máquinas. Las grandes multinacionales ya están preparadas, pero no todo el mundo ha hecho los deberes de cara al próximo siglo. Para luchar contra el ordenador, lo primero, engañarlo. Hiciera la prueba de cambiar las fechas de los relojes de, de su sistema de información, de sus ordenadores, de sus PCs, y lo pusiera, digamos, como si estuviera ya el ordenador viviendo en el 2000, y que haga una prueba general a ver... Si no sale bien, es aconsejable dirigirse a un técnico en informática. Por poco dinero se puede ganar la batalla. Los clientes se suelen quedar tranquilos. No, cuando yo ya llego, vamos, nosotros estamos preparados para eso. Para no, el... no sabía que lo iban a combinar en aquellos tiempos. Pues ahora yo hago así, 11, 1, son 10, 16, una, son 161. Bueno, en este punto de vista, eh, yo he estado eh, y he sobrevivido, he estado 20 años en Matrix... 14 años he estado en Accenture Coritel, 6 en Deloitte, eh, luego tuve una aventura aquí, conocí lo que era también lo que era el tema asociativo desde el punto de vista de PyME, montamos Islanda en conjunto con lo que era Greso, Novasoft, eh, Guadaltel, Ingenia, MLK era la empresa a, la cual, a través de la cual yo actuaba, eh, como comentaba con unos antiguos compañeros hace un momentito, eh, ...en Accenture a, tenía 500 personas... ...todos los meses cobraban... ...el dinero venía de Chicago... ...yo iba y en el banco teníamos la nómina... ...no teníamos ningún problema... ...en esta que yo tenía que encargarme de todo... solo éramos 40... ...y yo estaba sufriendo cada vez que iba al banco... ...a pedir una línea de crédito más... ...ya a los tres años decidí que lo mío no era... ...desde ese punto de vista el modelo de crecimiento... ...y por eso... usted eh, pues de alguna manera pues... ...por establecer una consultora muy reducida... ...somos tres personas... ...tenemos actualmente un modelo de trabajo... ...basado en gente que son freelance... ...o empresas que son partners... ...que son las que nos ayudan a ir completando... ...lo que son los proyectos... ...de acuerdo... ...y de alguna manera... solo esta forma de deciros de dónde vengo... ...bueno, pues me permite deciros... ...que tengo experiencia en todo... ...lo que os acabo de comentar... ...y que ha sido de alguna forma el diseño... ...desde el punto de vista de Pétalo... ...entonces finalmente... ¿Qué es lo que ocurre? Aquí pone, enséñame la pasta. No sé si lo veis porque quizás lo he puesto un poquito fino. Bueno, ofrecemos un modelo de negocio que está basado en confianza, en un nivel de compromiso y que es totalmente transparente y abierto absolutamente a todas las ideas que queráis proponer. A cambio, ofrecemos... Esta plataforma que es 100% open source, 100% 2.0, que tiene cuatro años de trabajo encima, que tiene tres instalaciones y que está en continua evolución y no pedimos pasta. Hay una pública que podéis ver que está bastante capada, eso es cierto, que es Nimbosfera, que es la comunidad de Cloud Computing que montó la asociación Eticom de las empresas TIC andaluzas, nimbosfera.com, ahí podéis ver Pétalo funcionando. ...la versión empresa la implantamos en CITIC... ...en un momento en que CITIC estaba bien... ...todos conocéis al Centro de Innovación de las Tecnologías... ...de la Información de las Comunicaciones de Andalucía... Uf. Eh, ...en un momento en que casi era un centenar de personas... ...luego han tenido una reducción bastante importante... ...es cierto que ahora Pétalo ahí... ...ha, ha, ha sufrido también ese, esa crisis... ...desde ese punto de vista... ...a nivel de lo que es utilización... ...y bueno, si te interesa... Aquí, de alguna manera, tenéis el correo electrónico os he puesto esta, esta imagen para que os acordéis de él. Enviar un correo a tor@brantor.com, vale, indicando cuál sería el rol que os interesaría jugar dentro de esto que hemos visto y quedamos para hablar. De acuerdo. Y ahora es cuando participáis vosotros. Gracias. Esto también. ¿Preguntas? ¿Y por allí? ¿Hay alguien? Es para ir más dinámico. Yo paso por aquí y tuve buscando al siguiente por ahí, ¿vale? Eh, buenas, mi nombre es Arturo. No sé si me ha quedado muy claro, pero sería para formar a los trabajadores de una empresa, ¿no? Bueno, lo que se trata es que ahora mismo la línea que viene es que las empresas... ...están empezando a trabajar en modo red social... ...o sea, eh, tú cada uno tiene su perfil... ...cada uno tiene, digamos, desde el punto de vista... ...todo lo que son las funcionalidades habituales... ...hay su foro, hay su wiki propia... Eh, ...tiene su entorno de microblogging... ...tiene su entorno de blog... Eh, ...tiene, digamos, una serie de elementos... ...pero aplicados a lo que son las funciones de la empresa... ...los departamentos, cada uno tiene su entorno... Eh, Pétalo de alguna manera, complementa... ...todo lo que es el entorno social... Con la parte de información y comunicación, digamos que viene a sustituir aquel entorno de intranet donde la mayoría ya ni se utilizan, muchas proceden de recursos humanos. O sea, el comprador de pétalo puede venir del área de recursos humanos, del área de comunicación, de la propia dirección general, pero el objetivo es ese, es que de alguna forma en esa plataforma tú puedas tener todo el entorno... ...ordenado y estructurado de información, de comunicación y funcionar internamente en modo red social. No sé si te he respondido. Sí, gracias. Lo de la tableta es cierta. No digáis es que si una tableta puede ser una tableta de chocolate. Lo que pasa es que, a, al que al que le toque en un momento dado le preguntaré... ...¿Tú qué prefieres, una tablet o un jamón? Porque puede haber gente que en un momento dado prefiera un jamón. Por aquello de las por fechas. por allí. ¿Alguna pregunta más? ¿Más preguntas? No hay preguntas. No lo esperaba. Vale. Se nota que ya estamos ah, sí. cansados. Hay, hay una pregunta. Sí. Ahí. ¿Cómo podría yo llegar a ti? Desde aquí. ¿Lo pues paso? Ya... Hola. Eh, a mí es que me parece un producto muy interesante, pero me parece un poco complicado desde el punto de vista de la empresa a la hora de venderlo eh, porque vuestro público, eh, por una parte, es un público muy localizado, a lo mejor son administraciones de vecinos, son colegios, son administraciones, de, de, puede ser muy local o puede ser también de otras zonas de España, de donde de, si queréis exportarlo fuera. Eh, ¿Cómo se orienta eso desde, desde la empresa para poder vender ese producto? ¿Cómo se llega hasta esa gente? Eh, no sé, yo eh, voy a interpretar la pregunta por igual no... Vamos, el, el, el objetivo de la plataforma es que una comunidad de práctica que puede ser todos los empleados de una compañía cuya misión sea eh, fabricar zapatos, ¿me entiendes?, eh, eh, se genere lo que es la comunidad de práctica alrededor del objetivo de la empresa que es vender zapatos, ¿no? Entonces, de alguna manera, eh, tú estableces una forma de trabajo en modo social. Entonces, eh, tú vas a tener tu perfil, tú vas a tener tus grupos, tu grupo, hay un gestor de proyectos, hay, o sea, eh, por ejemplo, eh, hay que quedar claro que, que, que este tipo de plataforma no aplica a empresas que sean de menos de 20, de 20 empleados. O sea, de aquí de 20, 25 empleados para arriba sí que tiene utilidad. Eh, con menos empleados, pues, pues no la tiene, fundamentalmente. En el tema de asociaciones... Pues eh, lo ves rápido, ¿no? Porque ahí tienes lo que es la gente que llega, entra en el portal, se informa, tiene la revista, tiene el boletín, tiene eh, la, la agenda de eventos, tiene incluso un gestor de eventos, tiene tiene un marketplace, tiene un catálogo de productos, puedes tener, pasarle la de pago y hacer e-commerce, etcétera, etcétera. Pero luego tienes tu entorno social, donde de alguna forma el usuario se mete, es un usuario, es un miembro de la asociación y ahí hace cosas. ¿Qué cosas hace? Bueno, pues las cosas que normalmente se suelen hacer en un entorno de redes sociales social. ¿vale? pero ya planteado desde el punto de vista interno el hecho de que haya dispersión geográfica no pasa nada, es un modelo nube, o sea tú tienes la plataforma, si es una empresa la tendrás en un modo cloud privado y si es una asociación, pues la tendrás abierta al público porque le interesa captar más y que la comunidad crezca, como ocurre con Invosfera, que lo que interesa es que lo que les le lleve el tema del cloud computing, pues se vayan metiendo ahí contribuyan, tengan su blog o hagan preguntas, los expertos les responden, hay un entorno desde ese punto de vista muy dinámico, lo que es información, comunicación, etcétera. ¿Está bien? Gracias. Bueno, chicos, ¿quién Listo. tiene el otro micrófono? Lo tiene por allí. ¿Se lo puedes pasar a este chico, por favor? Bueno, pues muchas gracias. Pues Tú lo tienes preparado ya. Gracias.